Vaya, pesadilla, está dentro. Los enemigos me están disparando. ¡Me disparan! Recargando. No vienen, eh. Localizado uno. Está lejos. Encendido. Preparaos. Usemos la tirolina. Vamos por aquí. Me disparan, amigos. Estoy reparando. Más rápido. Más, más. Trampa de gas desplegada. Trampa de gas desplegada. Están disparando. Gas nox. Problemas. Recargando. Sujeto derribado. Tenemos compañía. Recarga. Deside a otro sujeto. Granada de fragmentación lanzada. No tan bien, tío. Se acabó curando. Ya estamos en el anillo. Creo que unas vueltas corre el enemigo sirve. Eliminamos a todo el pelotón. Este es un gordo, creo. Oh, lleva tumbo el gordo. Las piñas esas, se ¿eh? se han reventado el culo, tío. Ya no lo sabía. sé sí que estaba claro que iban a entrar, además. Recargando claro. mis escudos. Ha sido perfecto. El timing ha sido perfecto. Ha sido clave. Atención. Lanzando pack de supervivencia. Aquí hay una jeringa. Las recompensas en ese pack de Aquí supervivencia hay una jeringa. podrían ser una variable determinante. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Administrando ayuda médica. Aquí hay munición pesada. Alguien necesita munición de energía. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Me curaré de mis heridas. No me llevo nada. Como siempre. Aquí hay munición pesada tirador ampliado, nivel 3 eso me irá muy bien Fuego contra el enemigo. En marcha. Joder, granada, tío. Variable independiente añadida. Los enemigos me están disparando. Recargando. Pulso electromagnético. Destacando. Atención, granada. Quemando, tío. No me ve, no me ve. Vaya, ese era el último que quedaba del pelotón. Pelotón eliminado al completo. Una variable menos que considerar. No me ha visto, eh. Hay una nueva parca. Coge lo que. ¿Tío, por qué no coge? ¿Va no, a quitar esto? Buscando una variable independiente. Una Allá voy. ¡Ah! Me han dado. Recargando mis escudos. Cargando escudos. Vamos vamos. Administrando ayuda médica. Recargando mis escudos. Granada de fragmentación lanzada. Buscando trampa de gas. Trampa de gas desplegada. Reparando mis daños. Están limpiando, no. Están buscando trampa de gas. ¿Qué estáis esperando? ¿Una invitación? ¡Tampa de gas! al colegas! Aquí hay una mira. Corto alcance. No, están por ahí. El enemigo está muy cerca. Ya echaba de menos. Un buen combate. Ahí fuera ahí hay. ¡Oh, ¿Quién quiere usar la tirolina? ¿Yo sí? Colocando una variable independiente. Hostia, pero no podemos subir ahí. Que... ¿Me ah, a lo mejor, con una mezana. de asiento! ¡Ja, aí no, no puedo llegar no recargando escudos no puedo llegar me están disparando no llego de llegar súper súper Solo 30 segundos. Ay, tío, el anillo se mueve. No, vamos a bajar. ¿No? ¿Coge? Cargando los escudos. 10 segundos hasta que se cierre el anillo. Cargando escudos. Vamos, vamos. Ahora necesito más. Que no tengo ahí. A no sé si está revertido. ¡Más, más! A lo mejor si hago por nada. No estoy aquí a A ver, voy a volver a mirar a estos. No. Joder. Atención, lanzando packs de supervivencia. Esos packs de supervivencia seguramente aumenten nuestra probabilidad de victoria que aguantar aquí Puede que haya algo bueno, pues... Enemigo avistado. Variable independiente añadida. Deberíamos investigar... Me disparan a Un enemigo ha sido derribado. Me curaré de mis heridas. Preparando. Bueno, se interesó matarlo cuando he dicho que era gol de. Eh? <ríe> ya me queda otro, ¿eh? Que no sé si estará curando o qué hace. No tengo ni idea queda otro no, aquí me estoy reparando poneos las pilas solo queda un minuto y el anillo está ahí mismo aquí hay un kit fénix administrando ayuda médica uh, qué pelotazo, Necesito vida, la muerte. ¡Más rápido! ¡Más, más! de supervivencia Adiós. colocando trampa de gas solo con caso ahí Ah, quedan ellos solos. Joder. ¿Quién quiere usar la tirolina? ¿Cuándo? Yo sí. No había visto, ¿eh? No, lo no sabía. No sabía, no sabía. No un fenómeno. Joder. Aquí hay una mira. Francotirador. Aquí hay una escopeta Mastiff. No hay nadie ahí. Joder. ¿eh? Tenemos que meter a uno. Solo que está en la puta casa, tío. Aquí hay una windman. Aquí hay munición pesada. Eso es Pinter House, man. I que no, no. Tío me estoy regalando aquí la cabeza. No me mata a nadie. ¿Dónde ¿Estáis? Voy a coger. Eh, eh, amenaza avistada. Aquí hay un enemigo. ¿Eh? Aquí hay un Sube esta verga. Los enemigos me están disparando. Atención. Blanco detectado. Estamos dentro de Recargando escudos. en un también. escudos. Vale, ya pues sé cómo. Vamos. Por el lado. Aún oh, puedo ver todo. Trampa de gas desplegada. ¡Presados Variable independiente añadida. granada de termita lanzada. Me están disparando. Lo veo todo claro. Los enemigos me están disparando. Recargando. Un sujeto. Lo veo totalmente. Largo detectado. Enemigo derribado. Mira el anillo recargado. De sujeto detectado. ¿Qué? Aún puedo ver... Joder, quería pegarlo otra vez. Perdón, perdón. Es imprevisible, la, la verdad. Bueno, GG, primera victoria del seguro directo. Y sumamos bastantes puntos, ¿eh? Cinto y pico. Sois los campeones de Apex. 871, no, no está mal, eh. Partida de diamantes, sé ¿eh? que ganamos, ojo. Partida de diamantes que ganamos por la cara por la face. Puta madre, ¿no? Victoria número 31. Vale. Aquí está. Y hemos asistido, ¿no? Una, creo. Dos kills y una asistencia. Vamos a verlo. 31, chavales. Oh, yes. Nice. sumamos bastante dos asistencias, eh. 164, ahí está. Vámonos.